Es un proyecto que tenía bastantes retos en cuestión de, de producción. Pues no estábamos muy, muy cerca de la ciudad y teníamos que coordinar más locaciones, autos, cosas así, policía. Fue un poco difícil, pero creo que al final salió todo como lo esperábamos. Nunca había habido un corto donde me hubiera tocado hacer tantas cosas, pero pues muy divertido el club. La verdad se portó súper cool, el talento me la pasé súper bien. Una experiencia pues, fuera de, de lo común. Pues me pareció súper padre, digo creo que es la primera vez que, que hago script y es, entonces sí estuve súper nerviosa el primer día porque fue como que en la madrugada, nos paramos como a las 4 de la mañana y fue como ya ching ching chin a tirar y sí fue algo súper, ¿qué hago? No? Pero bueno, mi experiencia estuvo, el primer día sí súper nerviosa y todo pero yo creo que ya después de los dos días me fui acoplando y pues bien, el proyecto está muy bien, me encantó la historia y es un gustote haber trabajado con, con todo el club. A ver, a ver, a ver, a No me hagan daño, Yo tengo nada. morena! No tengo nada, no nada. No nada. No, por favor, llévense, llévense el coche, madre, llévense la guitarra, madre. llévense lo que quieran, por favor. Por poder, puta! Por favor, no me hagan daño. ¿Ya la tienes, güey? ¡No, no, a mí no! Órale. ¡Por favor, a mí no! Es una realidad que cada día vivimos más, lamentablemente, sobre todo como mujer, viajar sola de pronto no es tan fácil, no es seguro, querer buscar nuevas oportunidades, sin embargo me parece que justo esta historia logra empatizar con el lado humano, con, con la realidad de nuestro país. Son muchos sentimientos encontrados, son muchas cosas eh, muy fuertes de las que que trata este personaje porque pues ella no sobrevive, ¿no? ella es una de tantas pues dejan en una lista y al olvido, ¿no? entonces todo el personaje fue, fue un reto completamente tanto físico como actoralmente. Es una película de Eduardo Macal, una película fuerte, bajo la sombra, que trata del secuestro de una chica sobre la carretera. Es una película cruda. En un principio, cuando eh, platicamos de este proyecto y lo leímos, sí existe un rechazo en el sentido de decir, puta, estos personajes a mí me, me enferman, porque desgraciadamente existen. Y no existe ningún tipo de justificación tampoco para delinquir de esta manera. No es, no es cierto que que mis problemas sean más grandes que los problemas de los demás, pero desgraciadamente es una cadena, desgraciadamente hay mucha ignorancia en este, en este país, y entonces te vuelves parte de ese sistema, totalmente involuntario, pero así sucede, lamentablemente no es un problema, son muchos, pero este... Desgraciadamente es un problema que se repite todos los días. Creo que en general cada vez que actúo siento que crezco física mental espiritualmente, siempre y emocionalmente. Siento que cada personaje que llega a mi vida, al igual que las personas, algo me enseña. ¿no? Y este personaje en particular pues me enseña de qué forma no quiero guiarme por la vida. Cuáles son las consecuencias de decidir a partir del miedo. Dejarse llevar con la inercia de la violencia, del miedo y de guiarse... Pues por esa línea en esta vida ¿no? no creo que sea muy sano, provoca mucho dolor y Dios no está bien. Es todo un, un gran reto, un gran, gran reto. Desde juntar a la gente, desde conjugar todo eso y que salga algo, que el director se, esté contento y que todo el club esté, lo esté disfrutando. Obviamente dar el 100% de, de tu capacidad, el 110, ¿no? Que es necesario este, en función de, del proyecto, ¿no? que es como lo más importante, no, no es algo que, que pase todos los días, para algunos no pasa todos los días, es el reto llevar el rodaje al máximo, a su, a su máxima expresión y, y lograrlo. Pues yo creo que fue un corto muy intenso, donde se acomodó todo muy muy compactado, ¿no? como las horas se aprovecharon como al máximo aún así en las horas críticas donde había que sacar a tiempo todas las tomas del día siempre hubo mucha disposición de todo el equipo y que se notara como en esa cadena el trabajo cinematográfico repercute en otros departamentos y saber si hiciste si, si, si, si bien el trabajo ¿no? Mi nombre es Mario Moreno, todo el mundo me conoce como Guana y fue un gustazo haber trabajado en esta producción haber participado con una gente tan linda y tan hermosa y cada uno puso un granito de arena en este, en este proyecto que, que no esperemos sino va a ser un éxito al participar en este proyecto yo no conocía a Daniel que era fotógrafo pero fue un reto haberlo conocido y el reto es que todos trabajamos en armonía desde el principio me lancé desde el inicio desde que lanzaba la convocatoria muchas cosas que eh, veo en la escuela no se ven aquí. Vuelvo a reafirmar los mismos conceptos. No conocía a nadie, de hecho me sorprendí fue una compañera de mi escuela lo cual fue la única que conocía de ahí fuera no conocía a nadie. Fue una experiencia nueva, fue mi primera dirección de arte y pues fue una experiencia maravillosa. La verdad es que todo el equipo hubo una química súper buena entre todos. La verdad es que Equipo, me quedo con mucho aprendizaje porque eso, sobre todo, estar con personas que ya han trabajado en producciones más grandes, que ya tienen más experiencia, me deja a mí muchísimo, muchísimo. Muy chido de llegar a un lugar, no conocer a nadie y que todos sepan lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y pues que lo hagan bien y eficientes, eh, pues está, está bien chido, siempre es gratuito. La parte más complicada del rodaje yo creo que fue más bien la planeación, yo creo que siempre es un poco complicado el desarrollo de un, de un proyecto porque debes dejar todo organizado antes de salir con la cámara porque lo último que quieres en, en el día de rodaje es que haya problemas, haya complicaciones y quieres que todo vaya fluido, creo que eso es muy importante que todo esté organizado, la experiencia fue bastante interesante creo que jamás me había tocado un rodaje así la armonía estuvo bastante increíble, con todos los departamentos con producción con, con el talento, que es un gran talento Claudia estuvo increíble Luis Enrique, Carlos Talancón estuvieron muy apegados a su personaje así como Gabriela Vázquez Adrián Carreón, Sebastián Mazo, que fue mi primer asistente las cosas que me gustaron del rodaje creo que más allá de la comunicación con todo el crew con el talento fue haber trabajado en bonitas locaciones como es Yautepec de Morelos yo buscaba locaciones muy abiertas con árboles un poco despejado árido que hiciera que nuestro personaje se sintiera vulnerable me gusta que el cortometraje sea vigente porque seguimos viviendo en esa realidad. El problema va evolucionando. Me gusta que el cortometraje vaya cambiando con, con el tema.